Escalante, para los que me ven por primera vez, el año pasado escribí un libro que se llama Galápagos con Amor, fue bestseller en Amazon. El libro se trata de la historia de mi madre, una mujer noruega, eh, que viajó junto con su familia en 1952, después de la guerra. Eh, fueron a aventurar, a mirar nuevos horizontes. Mi abuelo era un hombre soñador. Y bueno, algo de la herencia de mis, de mis abuelos noruegos también tengo yo, de ser eh, una mujer que le gusta emprender y mirar nuevos horizontes. Así que les recomiendo mucho este libro, no es muy grande, es fácil de leerlo, es muy emotivo, está escrito desde el corazón. Y el segundo libro que viene también va a ser un libro muy, muy emotivo, eh, es parte de la historia de mi vida, de mi niñez y mi crecimiento Con tanto dolores como alegrías Pero bueno, los dejo ahí con la expectativa No se olviden de conectarse siempre los martes y los jueves Hoy, sabes que yo soy súper, súper puntual Pero hoy, fíjate, cuando me toca a mí, me retrasé un poquito No, yo sabía, yo sabía que tenía un poquito de inconveniente hoy Así que ya estaba preparada Que, que bueno que algo podía pasar. Bueno, ya se están jun... ya están ingresando, Trumso, hay alguien de Trumso que te está mirando, parece. Sí, el, el, ah. el papá de mi hija, Rachel, la, mamá, la hija de una gran amiga. Sí, qué lindo. Ay, mi tía, Sidney Jensen, bueno, no entiende español, pero por lo menos me va a ver. Qué lindo. Mira qué lindo. Así que, acuérdate, bueno, como tu, tu ex está mirando, tienes que hablar bien. Ok, claro. De él y de todos. <ríe> <ríe> Mariola Ortega también, muchos saludos, no sé quién eres pero te ah, salgo igual. Una, una gran amiga de uf, de hace como 30 años, que vive en España, venezolana también. Eh, mi hija, hija, te amo, qué linda, y está también presente. <ríe> Otra gran amiga de aquí de Tronzo, cubana, Delnis Delnis, sí, qué lindo. Mira que tienes seguidores, tú vas, ya, porque Carlos si eras Moreco, no por no, mí, nadie se entera. Carlitos, te amo hijita. Carlitos es un gran amigo, imagínate, casi, bueno, de la adolescencia. Estudiamos bachillerato juntos. Ya. Gracias Carlitos, gracias a todos. Hola Delnis. Bueno, has batido el récord hoy día, Mari. Estamos empezando ya con 12 espectadores. Es... Increíble, increíble. Gracias, gracias por acompañarnos. <risa> Eres fabulosa. Qué bonito, gracias amiga. Bueno, y, y, y buenas tardes mi querida Ada. Y buenas Muy tardes, tarde. yo yo me estaba equivocando, dije buenas noches, estoy, estoy acostumbrada a que era de noche. Mira, nuestro querido Alfonso también, nuestro amigo de letras también está ahí presente. Bueno, no lo qué vi. bonito. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, para nosotros buenas tardes y para los que sí. están del otro lado del... De, de, Buenos días. Buenos días. Feliz despertar sí. para muchos de ustedes. Sí, justamente. Sí. Yo le estaba presentando hace un momentito, bueno, Emilia estaba presente y como digo, muchos los van a ver después. Hola, Nari. Los van a ver después en la grabación. Eh, me presentaba, mi nombre es Ada Escalante. He escrito un libro que el año pasado fue bestseller en Amazon, Galápagos con Amor. Es mi primer libro, Mi Bebé. <ríe> y es la historia de mi madre, mi madre es noruega y ella se crió casi toda su vida en Ecuador. También murió el año, el 2019 murió en Ecuador y, a, y a, por eso yo hoy quise hacer un honor y nombrarle este libro a ella. Así que les digo que este programa, como siempre les vuelvo y les repito, es un programa para incentivar a la gente a leer que conozcan el escritor, no solamente el libro, porque muchas veces vemos un libro, ya sea por internet o en la librería, pero a mí me gusta que la gente conozca el autor, la persona detrás del libro, porque eso nos dice mucho del libro que escribimos, o sea, quién es esa persona, qué es lo que tiene dentro, cómo expresa eh, sus planes, toda su historia, y eso te engancha mucho más para pues, también poder comprar un libro. Entonces por eso mi invitada especial es muy especial hoy día, primeramente porque cambiamos el horario, segundo porque vive en Noruega también, no es Noruega, es de venezolana, es, eh, también de Latinoamérica. El otro que lo hace especial es que Mari está en, a punto de publicar su libro, está en preventa, así que todo, todo este día ha sido un día muy especial eh, diferente a todas las otras eh, charlas que hemos tenido, porque todos los que hemos tenido ya han publicado su libro. Okay. Así que Mari, eres una persona muy especial, porque todos, todos los cambios se han hecho por ti. <risa> <risa> así que mi querida amiga, tú has sido fiel seguidora a todas mis charlas. Hoy día te tocó estar en el estrado, pasar el micrófono, así que te digo, como le digo a todo el mundo, es tu casa, el micrófono y la cámara es tuya. Saluda. Gracias, gracias mi querida Ada, quería saludar que se acaban de conectar Irma desde España, mi primo también desde España, este, mi comadre desde Venezuela, muchísimas gracias por acompañarme, bueno, no solo hoy, sino también durante toda mi vida, porque gracias a ustedes es que, bueno, hemos podido lograr tantas cosas los tres, tanto mi hija como este su papá y yo, eh, y gracias a ti mi querida amiga por esta invitación, eh, bueno y felicitaciones por tu libro Que acabas de hacer una, Como un, un, un paréntesis para, para hablar de él Pero yo pienso y lo recomiendo ampliamente Es un libro que uno se sienta Y no se levanta de la silla Hasta que lo termina de leer Y yo creo que siempre hemos escuchado hablar Del amor incondicional Que le tenemos los padres a los hijos Pero el libro de mi amiga habla Del amor incondicional Que le puede tam también tener un hijo A su madre entonces Muchas me gracias. parece un libro súper, súper fantástico, aparte de que mi compañera y mi gran amiga Ada es, este, da talleres en escritura terapéutica y, este, y tiene un programa nuevo, bueno, una sala nueva en este, Clubhouse. Así que están todos cordialmente invitados los miércoles a las 10 de la noche, hora de España. Y bueno, y este, <ríe> gracias amiga, gracias, gracias por lindo. estar aquí. Y bueno, eh, yo soy venezolana, como ustedes saben, este, o la mayoría sabe, los que me conocen, este, mis padres eran españoles y hoy por hoy vivo acá en Noruega, al, a, al norte, y eh, siempre me gustó escribir desde, desde pequeña, pero nunca este, pensé, yo decía, bueno, a lo mejor algún día escribiré un libro, pero a veces uno piensa ese tipo de cosas y mm. este, hacer la realidad a veces es un poco más complicado. Y este, en medio de toda esta pandemia y de toda esta crisis mundial, donde bueno, de una u otra forma todos nos, eh, nos hemos visto afectados eh, y con la preocupación de tener a la familia tan lejos, eh, bueno, entre una cosa y otra, eh, empecé a ver en, en internet distintas oportunidades para hacer masterclass, para leer, para hacer cursos y bueno, viendo una y otra se me pasaban los días así de pronto, ¿no? Y vi uno con, donde invitaban a escuchar varias masterclass para escribir un libro. Y yo dije, wow, En las demás nada más las había visto, pero en esas sí me apunté. Y bueno, y afortunadamente fue así, porque ahí nos conocimos nosotras, sí. Ada. Y bueno, y conocimos a gran parte de los amigos que están aquí. Mira, está otra prima mía, el prometido de mi hija también, otra prima. <risa> wow. Gracias, gracias, familia, amigos. Los quiero y bueno este al final opté por esa oportunidad y bueno eh, pienso que todos los que entramos ahí en ese grupo entramos con el sueño de escribir un libro tú fuiste la primera que hizo su publicación eh, otros compañeros este, estuvieron después y comenzamos todos con un gran sueño y muchos de ustedes ya lo tienen plasmado yo estoy hoy en mi prelanzamiento ya dentro de prontito ahora en junio será ya el lanzamiento definitivo y oficial y ha sido una bendición poder encontrarnos todo, todos aquí compartiendo las letras, pero también compartiendo muchas cosas en común. Eh, hoy por hoy, bueno, todos los que estamos en el grupo somos, creo que si no me equivoco, 35, algo así, sí, los claro. que y este de 19 países. Entonces qué increíble cómo afortunadamente con todo esto de las redes sociales podemos estar conectados en tantos lugares del mundo. Y esto me hace pensar en nuestros padres que se fueron de su país de origen hace tantos, tantos años y yo digo, wow, cómo pudieron sobrevivir, ¿verdad? Porque se mandaban una carta y la carta llegaba seis meses después, mientras la otra carta, yo decía, qué angustia y qué, y qué, qué, qué difícil, qué difícil les tocó. Afortunadamente nosotros somos, bueno, bien privilegiados con todo esto. Y cada día hay nuevas opciones y cada día hay más oportunidades. Tú dices bueno, de las cartas, yo me recuerdo cuando mi abuela nos mandaba de Noruega un paquete una vez al año que llegaba más o menos por el mes de noviembre, que ella calculaba para diciembre, ¿no? Yo creo que demoraba alrededor de cuatro o cinco meses en llegar allá. Nos mandaba... Yo conocí los fiskeboller, que tú sabes lo que es, el queso de cabra y todas esas cosas que yo en, en el fondo yo me crié con eso y llegué acá y dije, ¿En ¡qué increíble! O sea, yo tengo todos esos sabores noruegos, ya los tenía por esos paquetes que mi abuela mandaba una vez al año. Es algo, pero como tú dices, tantos meses esperando, yo anhelaba ese paquete, lo abríamos, pero oh, el olor a Noruega era tan tan <risas> especial. eso no eso Es un recuerdo que no se olvida, ¿no? Sí, sí, no, y, y el queso ese creo que mencionaste sí, el queso, ¿verdad? El queso de cabra, sí. Porque es, porque es un queso dulce, a mí que me encantan sí. los quesos, pero ese yo creo que en ningún otro lugar, ¿verdad? Lo, lo hay. No, sí, no, no, no. Entonces, no, bueno, cuando, cuando vayamos a visitarlos en los lugares del mundo donde ustedes están, que no sea aquí en Noruega, les vamos a llevar ese queso el para quesito. que lo prueben. <risa> Entonces, bueno, bueno eh, pensando cuando, cuando eh, eh, comencé a hacer el curso, no tenía idea ni de qué quería escribir el libro. Este, pero me dije, mira, va a ser una, una, una gran oportunidad para mí, porque pensando, y lo hablábamos en estos días nosotras, en 100 años ninguno de nosotros vamos a estar aquí, pero nuestro libro sí. Entonces, uh -huh. quién sabe si en 100 años este, todavía alguien nos puede estar leyendo, ¿verdad? Probablemente uh -huh, sí. Uh -huh, Entonces uh -huh. me parece que, que, bueno, que es una gran oportunidad para todos los que tenemos la, eh, la opción de, de escribir. Bueno, entonces al final ya, bueno, dentro del curso yo decía, bueno, ¿y de qué puedo escribir? Porque, no bueno, a, hacer ese curso o hacer todos los cursos o las oportunidades que a uno se le puedan presentar nos abren muchas puertas. Entonces, cuando uno comienza a escribir es como abrir un grifo y uh -huh. te das cuenta de que, bueno, puedo escribir de este tema, pero puedo escribir de esto otro. Pero la idea de, eh, al pensar en mi primer libro, quería que mi hija estuviese ahí. Y, por supuesto, su papá también. Entonces yo decía, bueno, la idea es poder hacer el libro entre los tres y yeah. compartir este, bueno, esta alegría, esta, esta bendición qué desafío entre tres personas. ¡Wow! Yo no me hubiera atrevido. Yo decía, bueno, ¿y qué podemos de qué podemos hablar? Claro. Entonces, bueno, también podíamos hablar de muchísimas cosas. Pero se me ocurrió eso, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿y qué mejor que hablar? de tener una relación saludable con tu ex y que eso directamente este, se vea se vean beneficiados los hijos. Mm -hmm. Porque yo pienso que todos los que estamos aquí, todos los que nos van a escuchar posteriormente, conocen a más de una persona que cuando se divorcia, el común denominador es ese, este mm -hmm. tienen conflictos. Mm -hmm. Y eh, cuando yo viví en Venezuela, conocí varios amigos muy cercanos que cuando se divorciaron, bueno, los problemas que tuvieron incluso, hoy por hoy hay uno de ellos, al cual quiero muchísimo, que más nunca tuvo contacto con su hijo. Cada qué vez que sabía dónde su hijo estaba, la mamá se mudaba, lo cambiaba de colegio. Entonces, de verdad que, que ese tipo de cosas causan dolor. Entonces, eh, ya sea el hombre o la mujer, cuando se divorcian, piensan que haciéndole daño este, a, a al ex cariño. o a no, la ex, no, claro. este, todo queda ahí. Y resulta que no es así, porque no. al final los niños son los que se ven más afectados. ¿Qué tan grande, eh? Entonces, af afortunadamente, bueno, nosotros en aquel momento, cuando nos divorciamos, nosotros nos casamos muy jóvenes, tenía él 22 y yo 21 años, nuestra niña nació cuando yo tenía 26 y él 27, y nos divorciamos cinco años después. Entonces... Uh -huh. La niña estaba muy pequeña y nosotros también muy jóvenes. Y gran uh -huh. parte de la teoría que hoy conocemos, por supuesto, que en aquel momento no la sabíamos. Uh -huh. eh, yo pienso que Dios nos guió en todo momento con ese gran amor que, que uno puede tener por alguien, ¿verdad? Porque yo creo que no no es posible que uno pueda amar tanto a alguien y después al separarse se odien. Uh -huh. Yo creo que el, el amor se transforma y nosotros, gracias a Dios, pudimos hacer esa transformación de ese amor que tuvi nos tuvimos como pareja en un amor de fraternal de, de amistad de hermandad de solidaridad pero pero yo pienso que fue este pensando en eso no sobre todo en el bienestar de nuestra niña porque ella apenas tenía cinco años entonces la, la idea de eh, hablar en, de escribir en este libro, hay varios capítulos donde ellos también hacen su participación y son coautores de, de este libro, eh, es eh, establecer como un paso a paso de todos los momentos que pasamos en el divorcio para irlo sanando y luego poder hacer que nuestros hijos crezcan felices, ya sea viviendo primero nuestro duelo, aceptando la situación, adaptándonos a esa nueva vida, comunicándonos de manera apropiada, porque por supuesto que cuando una pareja se divorcia no todo es color de rosa, bien lo sabemos, ¿no? Y hay momentos en que uno, wow, pero ahí es donde hay que saber hacer una pausa para pensar en los niños y también pensar en cada uno por separado. Porque en la medida en que nosotros aprendemos a sanar y amarnos tal cual y como mm. somos, también en esa medida amamos a los demás. Mm. Entonces eso, eso es este, fundamental. Y en una ocasión, recuerdo hace muchísimo que escuché algo que decía que un padre le, le daba a su hijito una tabla. Y le decía, hijito, cuando hagas algo bueno, coloca un clavito en esta tabla. Cuando la tengas llena, la traes. Bueno... El niño llenó la, la tabla de clavos y se la, se la llevó a su, a su padre. Mm. Este Cuando se la llevó le dijo, eh, hijo, ahora cada vez que hagas algo malo, arranca uno de estos clavitos. Y cuando mm -hmm. hayas arrancado todos los clavitos, tráela. Bueno, cuando el niño terminó de arrancar todos los clavitos, la llevó y se la mostró a su papá. Y el papá le dice, bueno, hijo... Esta tablita nos indica también cómo es la vida, cuando hacemos algo bueno o cuando hacemos algo malo, eso marca la vida de las personas, entonces nuestros hijitos son como esa tablita, ellos no son responsables ni tienen la culpa absolutamente de nada y si nosotros fuimos los que decidimos que estén aquí y es nuestra responsabilidad uh -huh. velar para que ellos estén bien, por supuesto que no somos perfectos, nadie lo es, en ningún colegio nos enseñan a ser padres. No. Pero yo pienso que, que, que, lo, que lo, eh, sí, lastimosamente, pero este, siempre teniendo presente el amor, todo, todo es posible y, uh -huh. que, y que eso prevalezca. Uh -huh. Y este y bueno, y así es como decía, la vida de los niños, cada, cada, cada marquita va quedando, va quedando, sobre todo a edades muy tempranas. Entonces es nuestra responsabilidad velar por su bienestar y que crezcan felices, alegres, rodeados de amor, afortunadamente nosotros este, tuvimos también muchísimo apoyo de la familia, mi madre que ahora está en el cielo afortunadamente nos ayudó muchísimo cuidándola, mientras este, yo trabajaba, cuando estaba conmigo, los abuelitos también paternos estuvieron siempre presentes, los tíos, nuestros primos, bueno de verdad que... Y, sin esa ayuda también no hubiese sido posible porque siempre estuvo llena de amor, rodeada de cariño y, e incluso de muchísimos amigos míos también y de nosotros que terminaron convirtiéndose también con nuestro, como en, en nuestra familia. Entonces al final este, pienso que eh, escribir este libro ha sido también una bendición porque qué mejor este testigo y juez incluso. Nuestra hija, porque ya tiene ahora 28 años, entonces con 28 años ya puede, tiene tiene voz y voto como para decir muchas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, este aquí está otra gran amiga de Venezuela también. Y bueno, sí, mucho, se ha conectado mucha gente, amigo tuyo. No, el tema el tuyo realmente es un tema. Milvia decía ahí, depende también de la situación de la persona y, y de la madurez que uno tenga. Sí, es verdad, pero si uno se da cuenta el daño que uno le, le, le, le, le, le hace a un niño, al. Ok, tú te puedes divorciar de una persona porque no hay. O sea, no, no vas bien con esa persona. O sea, ya no, a lo mejor no, no solo el amor, sino que la. la el estar juntos las hace mucho daño, pero eso no quiere decir que el niño tiene, tenga que sufrir eso. O sea, todo lo contrario. O sea, ustedes no pueden vivir juntos, pero pueden seguir cuidando de ese misma, esa misma criatura que eligieron traerla al mundo. ¿no? O sea, lo que tú, a mí, mi esposo me dijo un día, porque él es, él es divorciado, y, y él dijo, me decía que aquí en Noruega él, él le dio un shock, porque como él es chileno, decía. En Latinoamérica cuando uno se divorcia, se divorcia y se olvida de todo. O sea, se olvida de hijos, de mujer, de todo. O sea, se aparta porque entra como el celo. Ay, tú estás con otro aquí y allá. Pero dice que cuando llegó acá, a él le causó tanta impresión que los divorciados iban a las casas de su ex. tomaban un café, se sentaban a conversar y él decía, pero ¿cómo tú puedes hacer eso? Si es tu ex mujer. Sí, pero es la madre de mis hijos. Y dice que eso a él... Le, le dio como un shock, es decir, es verdad, es la madre de mis hijos. Y él al principio de su divorcio también tenía el mismo problema, porque como que no podía acercarse, o sea, ya hubo tantos problemas entre ellos para el divorcio. Y, y en cierta manera yo fui la mediadora entre ellos, decir, mira, ustedes son padres de dos hijos, reconcílense. O sea, ya lo de ustedes pasó como pareja. Ahora él tiene una nueva mujer que soy yo, reconcílense. Y ahora ellos tienen una relación muy linda de, de amigos, de personas adultas, y que uno piensa hacia atrás la cultura que uno arrastra, decir, no, es que yo no puedo ser amigo de, de mi ex, ¿cómo se te ocurre? Y lo que tú cuentas es tan especial porque ustedes son latinoamericanos y vienen con esa cultura, pero tú tienes otra raíz, como tú dices, tu familia te ayudó, tu familia estuvo rodeándote de amor, y eso yo creo que Hizo para ti que tú pudieras tomar esa decisión de, de, de proteger tu hija, de proteger esa amistad que tú sigues teniendo con tu esposo, porque yo sé que hasta el día de hoy tú tienes una amistad tremenda con él, ¿no? Claro, de, de hecho, yo estoy aquí en Noruega porque mis hijas se pusieron de acuerdo estando yo en España y, y me dijeron, bueno, ¿y por qué no, no vas a Tronzo a probar? A noruega y yo decía guau a noruega pero bueno yo pienso que cuando uno se va de, de su país que bueno me costó tan o sea, me, me fue tan pero tan difícil este yo creo que yo durante el primer año lloraba todos los días de verdad mm. que fue para mí porque yo lo que menos quería era irme de mi país pero llegó el momento y se me presentó la oportunidad y yo dije mira hay que probar mm. y este y bueno ya en ese momento bueno afortunadamente yo pienso que eh, la vida depende de nuestra actitud y eh, llegué a españa y todas las puertas se me abrieron conocí gente fantástica mi familia también bueno los que estaban en ese momento allá me apoyaron hoy por hoy yo me fui de españa y muchos de los que estaban en venezuela aún no se habían ido a españa pero ya luego sí entonces ahora casi, prácticamente todos están allá y yo me vine para acá y este y bueno vine a supuestamente unos meses y bueno, y aquí me he quedado, ya tengo tres años aquí, ya estuve casi cuatro en España. Eh, yo pienso que cuando uno, como decía, se va la, la primera vez de su país, ya uno se convierte en ciudadano del mundo. Y por sí. supuesto, uno recuerda sus raíces, extraña muchísimo a su gente querida. Bueno, yo extraño a veces las calles, al la, todo, todo, la gente. Este, El olor bueno, la comida. Mm. Muchas veces tengo sueños, sueños con personas de ahora, este, o sea, que, que conozco recién este, en una calle de Venezuela e incluso de España en estos días soñé con un supermercado también de España que me encantaba ir y también mi gente de España es súper querida, y, este, y bueno ya aquí en Tronzo también las puertas se me han abierto y se lo debo también a la idea que tuvo mi hija y su papá de que yo me viniera para acá, y el primer año estuve viviendo en su casa hasta que pude esta, eh, establecerme comenzar ya a vivir sola, este trabajar bueno, todo esto, entonces realmente este, hemos viajado juntos los tres en más de una oportunidad. Cuando nuestra hija se graduó de bachiller en Venezuela, nos fuimos los tres de viaje a Margarita y recuerdo que llamaron a mi, a, a mi hija, Scarlett, por teléfono un amigo y le dije, ¿tú dónde estás? No, yo estoy aquí en Margarita, es que es una isla espectacular sí. de Venezuela, sí. eh, amo ese, ese lugar, y, este, y mi hija le dijo, no, estoy aquí de viaje con mi papá y con mi mamá en mi viaje de graduación, y él, de bachiller, y él le dijo, ¿cómo es eso? Tu papá y tu mamá. Y entonces, no, sí, sí, pero juntos, pero no revueltos. Entonces, qué Entonces, lindo, qué lindo. Este, nos tenemos una confianza extrema, somos muy, muy amigos. Pero imagínate qué lindo esa persona que, que compartió años contigo, que es el padre de tu hija que adora. Qué cosa más linda poder seguir compartiendo, a pesar que ya no puedas convivir con él, pero seguir compartiendo como amigos, ser esa persona fiel, que te conoce, que te conoce tan íntimamente. Qué cosa más linda, o sea... Poder, poder dar a conocer eso, por eso tu libro yo creo que va a impactar tanto, porque hay tantas familias que sufren con esto, decir, pero ¿por qué yo no me puedo llevar bien con esa persona? Porque yo personalmente creo que hay que poner de su parte. No sí. solo esperar que todo te venga puesto, decir, ah, no, ¿el que tiene que hacer eso? No, tú también, ¿no? Sí, ahí está escribiendo una amiga que nos conoce de cuando éramos novios imagínate que teníamos apenas 19 años 18 años que trabajamos juntos en el museo de los niños allá en venezuela sí. entonces este y yo digo que qué es eso uno tiene que intentar por supuesto que todas las relaciones son distintas una sí. persona me comentaba en estos días y me decía este mari pero y hablas del por qué se divorciaron y yo pienso que eso es importante, o sea, eso no es importante, cuando una pareja ya de, toma la decisión de divorciarse, por supuesto, yo sigo pensando hoy por hoy que el estado ideal de todo ser humano es vivir en pareja, o sea, pero estar bien, uno elige si estar solo y estar bien, y estar en pareja y estar bien o estar mal, entonces uh -huh. la elección es propia, entonces eh, lo ideal es eso, que si ya uno este Después de revisar, después de intentarlo, porque eso es lo ideal, eh, ya no hay salida y ese es el paso que hay que dar, hay que darlo, pero sin mirar atrás y pensando siempre en lo mejor, pensando en los hijos, que son lo primero y pensando en uno mismo. Cuando nosotros no, nos divorciamos teníamos teníamos la posibilidad de, este, de no visitar a la familia paterna, por ejemplo, porque muchas veces sí. eso pasa y muchas sí. mujeres. También dicen, bueno, como en Latinoamérica usualmente las madres son las que se quedan sí. con los hijos, que aquí en Europa yo me he quedado impresionada, como aquí, por ejemplo, muchísimos padres que conozco divorciados son los que se han quedado con los hijos. Y yo digo, wow, es increíble. Y aquí comparten el tiempo, 50% y 50%. Sí, sí, sí. Dos semanas padre y dos semanas es lo usual, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y este lo, lo cierto es eso, ¿no? Que, que bueno, qué bonito poder compartir con ambas familias eh, y eso en el bienestar de los hijos. Y qué bonito, porque seguimos siendo familia independientemente de la decisión que se haya tomado. Porque ahí en un divorcio todos sufren, sufren los hijos, sufren lo, los abuelos, lo, los todos. Entonces, uh -huh. bueno, así, así es. Y bueno, sí, este, escrito supuesto. desde el corazón y como les digo, eh, Scarlett, mi hija, y su papá Fran son los coautores de este libro. En, vario, en varios capítulos ellos directamente expresan su sentir, pero pienso que para toda esta historia y en mi vida son también autores de, de, de mi vida. Porque Por han compartido conmigo cuánto no han compartido. Las historias más lindas de mi vida este, están ahí, están ahí en nosotros. Sí, sí. Entonces Yo creo que es un ejemplo tremendo lo que tú, tú has hecho y, y que se escriba acerca de eso, desde el amor, desde el respeto hacia la otra persona. Estaba viendo unos comentarios hace un ratito que preguntaban eh, si vas a traducirlo a otros idiomas, dónde puedes comprarlo, y bueno, como lo dije al principio, es una de eh, excepcional porque todavía no lo ha lanzado, está en la preventa, y así que el lanzamiento, me dijiste que es para el próximo para, mes, no o sea la próxima semana, dos semanas más, más o menos, más o menos ya dos bien. semanas, pero ahora en junio, ahora en junio va a ser. Y bueno, yo pienso como, como decíamos al principio, amiga, que cuando uno este se decide escribir, porque uno no sabe cómo hacerlo, y nos hemos oído tanto hablar del síndrome del impostor, ¿verdad? Mm. Que uno mm. bueno y yo, y yo creo que en ese sentido a veces uno se tarda más de la cuenta porque dice, pero ¿y falta esto? No, y lo voy a volver a revisar, y lo voy a volver a ver, y no, y de mejor, perfeccionismo que, en todo. Totalmente. Entonces, mira, hay que arriesgar si cuando uno abre el grifo para empezar a escribir, después llegan tantas, tantas ideas que uno dice, bueno, sí, me gustaría en mi caso publicarlo también en, en inglés, en, en noruego, en todo, en tanto. Pero recuerda que no, no es necesario, o sea, no, no no te limites a un libro. O sea, si tienes tanta idea, sigue escribiendo otros otro temas. Yo sé... Y es un secretito a voces Que tenemos otro libro en marcha Tú no has puesto siquiera el primero Pero ya está casi el segundo, ¿listo? Sí, yo... Eres tremenda, eres tremenda <risa> Te preguntan, ¿y dónde podremos adquirirlo? Eh, primeramente el libro se va a vender en Amazon Y yo lo voy a poner en, en las redes Cuando ya esté listo Para que sepan el enlace Para poderlo comprar Yo quiero el libro firmado Bueno, ahí va a tener que Mari Hacer un sacrificio o lo que sea un milagro, y mandárselo por correo firmado desde acá, porque es la única alternativa, creo yo, que sí, podrás y hacer. Inma, Inma está en España, Inma, cuando, ah, te... cuando vayas a España a visitar a, a mi familia. Ah, sí, entonces. A mi, a Ahí los lleva firmados para todos, para allá. Voy a tener que llevar una maleta de libros firmados. Sí. <risa> lo que tenemos que hacer es, cuando vayas a España, vayamos juntas y nos juntemos con los otros de la asociación en también, España. También y tengamos porque... una, una mega reunión. Tenemos muchos compañeros este del grupo que, que están allá, que viven en España también. Miriam, sí, sí, sí. Miriam también está en España. Mira, mi amiga Marguerite viene a Noruega. Yo lo busco en Noruega, dice. <risa> gracias, gracias, gracias. Y bueno, como, como dice, eh, como dice tu amiga, este Sí, yo pienso que ya nos estamos embarcando en el segundo libro y yo no he terminado de, de lanzar el primero, pero me gustaría escribir sobre mi mi, sí, mi, mi llegada a España y, a, y luego a Noruega, hablar sobre eso, ¿no? Lo que yo pensé en un momento. Como Cómo, cómo, sí, cómo, cómo irse de, de, de mi país, de origen, después de los 40 años, lo que me parecía al principio una locura, y luego uh -huh. siento que se convirtió en una aventura, y bueno, y en un mar, en un océano de, de aprendizaje. Uh -huh. Entonces, tal vez esa, bueno, tal, tal vez no, esa va a ser la, la, la siguiente, sí, sí, la sí, siguiente sí, opción. Estamos, estamos desvelando un poquito de secretos hoy día, pero... <risa> sí, Dios No, entonces, este, y bueno, como, como les decía, ¿no? La, la, la vida depende de lo, que, de lo que cada uno de nosotros decida y es importante siempre mirar hacia adelante, uh -huh. mirar hacia adelante y el, el amor incondicional que podemos sentir por los hijos nos hace, bueno, hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, eso eso es lo que tiene que prevalecer y amarnos nosotros también, porque al amarnos, eso repercute directamente en ellos. Le, los llena de seguridad, los llena de bienestar, de felicidad, de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pienso que, que eso es relevante. No, yo te quiero decir, eh, amiga, que desde que yo te conocí el año pasado en, en el curso, eh, yo sentí un amor muy grande por ti, igual que María Julia, pero... Eh, era tan especial porque tú siempre, a pesar de todos los problemas que hemos tenido en el camino, con diferentes personas, con actitudes, con todo, siempre tienes una palabra positiva para todo. Y cuando yo te llamo, le digo, ay Mari, que me pasa? Tranquila, ya. Y me comienzas a hablar y ¡pum! de repente ya, me relajo, yo soy demasiado explosiva en el momento, me emociono rápido, Uf", pero tú me bajas. No, tranquila amiga, si se soluciona, ya, tranquila, eso va a pasar, ya, ya. Y al mismo tiempo yo te agarro y te saco de tu zona de confort y te meto en montones de cosas que ni te imaginas, como Tony Robbins, como el segundo libro, como, ah, tremendo, sí. tremendo. Eres mi compañera de locura. Cuando, cuando yo digo, no, este, me voy a abocar a hacer esto para poder seguir con el siguiente paso, me llama Ada, como pasó el fin de semana pasado, el domingo, Mari, este, baja la aplicación Clubhouse, lo cual sí. les viendo a todos los que aún no la tengan, de verdad que es como una ciudad con muchísimos sí. edificios y dentro de cada edificio, que es como un club, hay n cantidad de salas donde se habla absolutamente hasta de lo inimaginable, sí. a las cuatro horas del día. Entonces ese domingo yo estuve, yo creo que desde las cinco de la tarde hasta las dos de la madrugada, sí. yo ni cené de la emoción. Sí. Decía, Mari, cámbiate esta sala. Mari, cámbiate esta otra. Mira, aquí está interesante. Y yo chateando y cambiándonos de sala como loca. Pero aprendimos un montón, ¿sí o no? Sí, sí, totalmente. Totalmente, incluso al punto de que ya Ada tiene su este, sala abierta para hablar de este, cómo la sanar. escritura el... terapéutica, sí. Cómo sanar por medio de la escritura. Ayer fue, fue muy bonito porque nos iniciamos. Yo Tú eres mi co-host, así que porque, bueno, el Clubhouse tiene ciertas reglas y es bueno tener dos personas que administren en la sala. Y estuvo con nosotros Oscar, que también es compañero nuestro. Se, se, eh, también se metió un otro chico que se llama Oscar. Y después que ya salimos nosotros, yo me metí en otra sala para también mirar algo. Y también estaba este chico Oscar otra vez. Me dice, oh, ¡ay, estás Ada! Estás aquí. Ya como que uno se va conociendo con la gente y te saludan. Es increíble, es un mundo, pero... Yo digo espectacular, se abrió esa, es, hubo la posibilidad para Android desde la semana pasada y yo te digo, estoy, pero volcada, volcada. O sea, yo soy de las personas que a pesar de la edad que tengo, siempre estoy buscando nuevas alternativas, tirando para nuevos horizontes, o sea, no me quedo ahí, no, que Facebook es bueno, que sí, me salí, o sea, yo estoy Instagram, Instagram, ahora Clubhouse, o sea, como te digo, estamos en todas las plataformas habidas y por haber. Sí, sí, y gracias, gracias por mantenerme al día, entonces yo más bien feliz, aunque a veces siento que tengo el tiempo súper ajustado, pero más bien me contenta el poder conocer. Pero todo. no te aburres, no te a aburres. los días se me van volando, incluso mis amigas que viven acá, que, que hay varias compañeras aquí de, de varios países latinos también, de Cuba, de Chile, de Venezuela, usualmente nos reunimos. Y este, y bueno, y no me he podido reunir con ellas, incluso hay algunas que este año no las he visto ni una vez. Por el tema de la pandemia por un lado, pero por otro lado por falta de tiempo, porque se reúnen y me dicen y yo no, estoy ocupada, tengo un taller, tengo un curso y bueno, pero ya dentro de poco amigas, ahora en unos meses sí, sí, sí. el verano tenemos que recargar las las pilas, tenemos que relajarnos, ya eh, trabajar fuerte con lo del libro, sabemos que ya finales de agosto, a lo mejor principio de septiembre ya tenemos que lanzar el segundo libro, ya vamos a empezar pronto con la preventa, así que estén, estén muy atentos porque la preventa se viene a lo mejor en unas dos semanas más y por favor les pido de corazón a todos los que nos están viendo apóyenos porque este es un proyecto muy lindo que ya tanto Mari como yo vamos por el segundo libro, así que apóyenos por favor, eh, apoyen la preventa va a estar, pero súper, súper interesante y todos los proyectos que tenemos hacia, hacia adelante, ¿no? No solamente eso, sino que todo lo que se viene. Y el otro fin de semana estamos con Tony Robbins, así que para mí es una emoción tan grande porque soñaba, soñaba el día poder hacerlo y de repente salió y salió en español. Digo, Mari, vamos, vamos con Tony Robbins. No, ese no puede <risa> Ya no soñamos en el avión, pero bueno, todo ahora como es virtual lo podemos hacer ahora y no bellísimo bellísimo para mí yo te digo amiga ha sido una experiencia tremenda conocerte me das tanta alegría me das me impulsas a muchas cosas positivas y, y eres una persona que realmente irradia paz y tranquilidad y yo creo que toda la gente que te conoce lo sabe y por eso yo anhelo leer y hacer, por si acaso no tienes la carátula que me dijiste Así. que podías mostrarnos es la cara mira qué linda ay, oh, preciosa si sí, yo la había puesto en la propaganda pero lindo lindo ¿Sí? lindo precioso va a ser un éxito un gracias, éxito rotundo gracias profundo. gracias por por todo el apoyo por tu hermosa amistad también eh, uno conoce en la vida personas que terminan convirtiéndose en familia y sí. bueno pienso y me siento también tan afortunada porque Dios me dio mi familia de sangre, pero también cuántos buenos amigos que hoy también nos están acompañando acá, los que no han podido hoy nos van a escuchar después, pero también sí. tu amiga y gran parte de los amigos que también hemos conocido acá en el, en el grupo, que, sí. que bueno, hemos tenido una conexión increíble. Y yo siempre pienso que Diosito desde el cielo agarra y tiene sus hilos invisibles sí. que nos van uniendo y nos van sí. poniendo camino. Y nada va. es casualidad, Maris, nada es casualidad. Nada, nada Ese es casual... día cuando entramos nosotros con Navarro, fue un día muy especial, eh, nos unió de una manera muy, muy especial y yo le doy gracias por ese tiempo que pasamos juntas, que como dice él, no hay nada coincidencia, el algoritmo de Facebook nos atrapó y ahí estuvimos y doy gracias a eso también, porque a veces uno dice, ay, que nos tienen controlados. Sí, sí, a lo mejor sí, pero... Eh, es, eh, es una cosa que también puede sacarle provecho, no solamente todo es negativo con el algoritmo, ¿no? pero ha sido sí. para nosotros muy favorecido realmente. Sí, no, yo, yo comento ahora lo de los hilos invisibles y yo creo que Dios ahora nos une, porque como todo es tecnología, nos une a sí. través de algoritmos de, de Facebook y de todo eso también, ¿no? Entonces, sí. Sí. Que, quería comentar que en estos días también leí algo bien, bien interesante. Y este, sobre la, la actitud que uno puede, uno, uno puede asumir ante una circunstancia determinada. Entonces, en lo que leía decía, cuando te pasa algo, tú eres una zanahoria, un huevo o café. Y yo decía, wow, café. ¿Qué tiene que ver el café ahí, no? Entonces, dice, bueno, la, la zanahoria es dura, el huevo este, es blando porque es muy frágil al sí, principio. Sí, sí, sí. Y es, es simplemente un un polvo, por decirlo mm. así, o unos granos. Mm. Si cada uno de ellos lo colocas en una olla con agua hirviendo, la zanahoria después va a ser blanda. La blanda. Mm. El huevo el, se endura. Va a ser en duro, pero el café transforma el agua y cuando llega a su máximo punto de ebullición, es cuando nos da ese olor súper agradable, este bueno, que, que nos llena incluso de energía que ese olor nos despierta a veces en el lugar donde hay sí. estar. Entonces ahí es donde uno tiene que ver y decir, la vida realmente no es fácil, porque muchas personas, todos, hemos pasado por circunstancias más complejas, más compleja, menos sí. complejas, pero al final, ¿qué, qué, ¿qué somos después de esas circunstancias? ¿Nos volvemos frágiles y no nos podemos levantar? caerse es opcional, levantarse es obligatorio, nos volvemos duros como, como, como, como un huevo y nos olvidamos del mundo y este y, y no salimos de ahí o nos volvemos el café que puede cambiar el agua, el ambiente y la gente que lo rodea y hacer la vida distinta, todo depende de nosotros. Aquí están preguntando eh, cuál es el, el título del libro. Fuiste el amor de mi vida, ahora mi ex. Y nuestra hija, ¿qué? Ese yo lo puse en el Instagram, así que yo creo que tú también lo has publicado en el tuyo. En tus redes con el título. Y bueno, ya yo les digo que eso se va a poner. Sí, aquí, aquí salen los nombres de, eh, de Frank Pau también Pau Pau. y Scarlett. Ya, yeah, súper. Super. Así que no, toda esa información va a estar puesta en la red después, pero es importante que sigan. Y otro, un pequeño mensajito. Bueno, ahorita, en este momento, estamos batiendo, batiendo el récord. Gracias, Mari. Me siento <ríe> súper orgullosa de estar contigo. Nunca hemos tenido 19 personas en vivo. Ha sido un récord hoy día. Wow, wow, wow. Gracias. Les pido de, con, eh, les pido de corazón, eh, hablando del algoritmo de Facebook y de Instagram, es importante cuando ustedes estén mirando un video en vivo o hagan un comentario a, a posteriori, que no solamente le pongan un corazoncito que se agradece, pero también que pongan más de tres palabras. Porque cuando tú pones más de tres palabras, el algoritmo lo toma como un comentario. Porque si pones menos de tres, o sea, me gusta, no es un comentario para el algoritmo. Es solamente, ok... Es como un corazón. Pero si le pones, me gustó tu, tu programa, qué linda la conversación, que ya sea más de tres palabras, el algoritmo lo atrapa como, ok, aquí está sucediendo una interacción entre el público y la persona que está haciendo el video. Así que les pido eso de favor, no solamente conmigo, sino que a las personas que ustedes aprecian y quieren seguir Que por favor le pongan más de tres palabras en los comentarios Así que les agradezco de todo corazón Tanto Mari como yo tenemos una, una reunión de comité, de asociación Y por esa razón tenemos que cortarlo ahora No creo que esta va a ser el libro de Ada, dice, que se llama Galápagos con amor, sí Sí se llama el libro, es este Está en Amazon, lo pueden buscar por mi nombre o por el libro. Esta no creo que va a ser la primera y última vez. Van a haber muchas veces, ya cuando tú tengas tu segundo libro va a haber otra charla. Y no solamente por el libro, podemos hablar de muchas otras cosas también. Pero yo quiero agradecerte infinitamente, Mari, porque para mí ha sido un placer, a pesar de que tú me dijiste, no, es que todavía no lo tengo el libro, que no, no importa. Aquí le hicimos propaganda porque el libro va a venir ya, así que en poquito en poquito, está así calientito, fuera ya es la puerta del horno. Y mil, mil gracias Mari, te doy las últimas palabras para poder retirarnos y tomar un poco de agua y empezar la próxima reunión nuestra. <ríe> Gracias, gracias mi querida Ada, nuevamente por esta hermosa oportunidad. Espero muy pronto poder verte y darte un abrazo en persona. Sí, gracias también. por ser parte de tu vida y por bueno enseñarme también tantas cosas que incluso lo de las tres palabras no lo sabía. Entonces, sí, pero, perfecto. Sí. Me enteré recién, me enteré recién. Excelente, gracias, gracias, gracias, y gracias, bueno, a, a Frank que está aquí acompañándonos, a mi hijita preciosa, a todos mis queridos amigos de Venezuela, de España, de aquí, de allá, de tantos lugares, a nuestros amigos escritores, a mi primo querido que también está ahí, los amo que Dios me los bendiga, y bueno, y gracias, y gracias por acompañarme en todos los retos y en todas estas aventuras, sobre todo a Fran y a, y a Scarlett, que yo siempre con lo que les comento, ok, ok, te apoyamos, te apoyamos, entonces, <risa> siempre <risa> así, afortunadamente, o, o de acuerdo con algo, si vemos a uno de, los, de, uno de nosotros tres, es feliz, ahí estamos sí. todos para, para todos apoyar. para uno y uno para todos, Qué y bueno, bueno. Gracias, amigos, los quiero mucho. Un beso grandote, un abrazo, y pronto gracias. lo será en físico también. Te quiero mucho, amiga. Bendiciones gracias. a todos, y muchas gracias por asistir. Gracias, gracias, gracias a, todos. a todos. Nos vemos el próximo martes, chao.